Día 17. Hoy les traje un cuento. Un cuento que aporta un mensaje interesante. Pon atención. Había un cazador que estaba persiguiendo un animal y se metió en la selva buscándolo, persiguiéndolo y algo le falló, se perdió. Empezó a pasar el día completo y varios días en la selva. En un momento pasaron un día. Dos días, tres días y no tenía nada que comer. Tres días muriendo de hambre. Desesperado y pensando que ya iba a morir de hambre. De pronto, en Santiago de se vio un árbol. Un árbol de manzanas, lleno de manzanas. El tipo no podía, la felicidad, la alegría, se había salvado la vida. Llegó y empezó a coger manzanas. cogió una, tres, cinco, veinte manzanas y empezó a caminar para poder seguir viajando y salir de la selva. Cuando, primero, cuando murió la primera manzana le supo a Gloria, delicioso. Sentía que era el mejor regalo de la vida. se Sentía bendecido, agradecido hasta el infinito. Cuando murió la segunda manzana estaba muy rica también, pero ya no se sentía tan agradecido. Ya en la quinta, la verdad que le sabía normal. En la novela ya como aburrí cuando llegó a la décima, la verdad que estaba harto de las manzanas. Ya en adelante empezó como que a botarlas y a renegar de esas manzanas. Estaba quejándose ese proceso nos pasa a todos y en esa historia cada una de las manzanas representa los regalos que se nos van presentando en la vida. El cazador somos tú y yo, nosotros, y la décima manzana representa esta falta de gratitud a la que llegamos en un punto con las cosas que tenemos, con las cosas que damos por sentado porque así tienen que ser. Y en ese instante empezamos a a dejar de sentir gratitud. Yo les comparto esa historia porque me llegó la cuenta un hombre hindú y en este viaje que yo estuve por el mundo a mí me pasó algo muy loco y es que en esas conversaciones que haces con la gente local hay la pregunta típica, bueno, tal, tal, y una es, y qué, ¿cuál es el deporte aquí favorito? nacional y parece una coincidencia muy graciosa que la gente hacía el mismo chiste en cada país. El deporte nacional de este país es quejarse. La gente se queja de todo, de la política, del tráfico, del clima, de la economía. Todo el tiempo es una queja. Los hombres se toman la bebida local y empiezan a quejarse. Dije, pero esto es una broma. Y yo le respondía, no, no, no, no. Eso no es el deporte nacional tuyo. Eso es de todos los países donde he ido. Y ya voy 26 países y la cosa no ha cambiado. Creería que en los 200 países que hay en el mundo, el deporte de quejarse es más común que el fútbol, que el béisbol, y que el cricket o cualquiera de esos deportes. Y es que cuando nos caímos en esta situación en la que estamos de pandemia y todas las cosas que quedábamos por sentadas de un momento a otro se ven recortadas, recién empezamos a apreciar cosas tan simples como poder ir a ver a un amigo, salir a caminar o salir a disfrutar del sol. Y es en ese, ahí cuando cruzan las historias y ves como la gratitud tiene un, un espacio que muchas veces se nos olvida. Y Yo alguna vez he escuchado cuando las personas se dicen, no, es que tú tienes que ser agradecido con las cosas que tienes y qué tal, ¿no? Yo creo que no, no tienes que ser agradecido. Yo creo que es útil ser agradecido, que es inteligente ser agradecido, que es saludable, es productivo, eficiente, es hasta rentable ser agradecido. Lo que pasa es que si tú eliges no ser agradecido, en el ejemplo de las manzanas, y empiezas a renegar de las manzanas, pues traes ciertas consecuencias y la verdad es que no puedes disfrutar nada. La verdad es que ni siquiera vas a poder ver las cosas buenas que nos pasan. Lo digo, lo digo por mí. Porque yo haciendo una autorreflexión y mirando desde el tiempo, yo creo que soy una persona que quien no soy agradecida. Porque muchos de nosotros muchas veces decimos, no, sí, yo soy muy agradecido con las cosas que tengo, por supuesto. Pero basta que continúe la conversación o compartir con uno mismo y hace cuenta que renegamos, nos quejamos eh, contra cosas, de alguna manera... Y es muy fácil caer en el no agradecimiento. Es muy fácil caer en ser desagradecido. Y es que subestimamos cuando nos quejamos de cosas simples. Se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Pero lo que quisiera resaltar, para no alargarlo por otras rutas o otros temas, es que la gratitud es sumamente saludable y es un sentimiento muy fuerte, poderoso y empoderador. La gratitud con la palabra gracias, no beneficia, creo yo, al que recibe la palabra gracias, que también le genera un efecto, sino que es mucho más poderoso que en la persona que dice, que declara esa expresión de gracias o de gratitud, se desarrolla todo un proceso adentro que es realmente sanador. Cuando practicamos, y digo practicar porque la gratitud es, es algo que se puede hacer de manera consciente y no esperando que nos pasen cosas extraordinarias para experimentarla, desplaza al estrés, a la angustia. Estrés, angustia y otras emociones, esa frecuencia no pueden convivir con la gratitud. En ese espacio la gratitud empieza a generar un bienestar en el cuerpo. Por eso digo yo que cuando nos dicen tienes que ser agradecido con las cosas que tienes, yo digo no, no tengo que ser agradecido. Yo puedo elegir renegar si quiero todo lo que quiera, lo que pasa es que no es inteligente. Eh, agradecido, ser, practicar el sentimiento, y ahí voy a la palabra practicar como algo que yo elijo hacer, es muy inteligente. Porque en, entre, mm, por más cosas que tú estés agradecido, más cosas tendrás en el futuro para agradecer. ¿Sí? Porque es una onda, es un estilo, es una sintonía. Es algo que uno arma y se convierte casi en un hábito. Cuando no estamos agradecidos por algo pequeño, es muy difícil estar agradecido por algo grande o viceversa. Cuando cambias... La forma de ver las cosas, las cosas que miras, cambian. Eso es un dicho muy común y es algo que uno lo puede experimentar. No, puede, no es necesario que se quede en un dicho, una, forma, una, una frase. Es algo que se, que se logra. Entonces, en esta invitación, esas cosas que hacemos tan simples, como respirar, como estar con la familia, como poder trabajar, como tener energía para levantarnos, eh, de manera consciente podemos ponerse una lista de, de gratitud. Ir hacia dormir con un sentimiento de gratitud, a voluntad, creo que puede aportar a un buen sueño. Arrancar un día con un sentimiento de gratitud. Y no porque lo diga una religión, y no porque lo diga alguien, sino por una decisión, porque es rentable. Yo tengo un ejemplo ah, que es muy mío. Yo sufría de aftas, y aftas son esas cositas que salen en la boca adentro, como unas plaquitas grises, que duelen mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y son de un dolor suavecito, agudo, pequeño, pero constante. Te ponen de mal genio, no puedes hablar. Y me salían alrededor de la boca. Varían de cantidad, variaban en tamaño, variaban en intensidad. Podían llegar a ser muy dolorosas. Un afta en promedio vive como 15 días. Lo que me pasaba a mí es que mientras se me iban curando una, me iban haciendo la otra. Entonces el dolor que se me iba mermando del anterior, iban haciendo el otro. Eso me duró unos 12 años, unos 10 años. Así como, como 10 años. Y los doctores me dan la respuesta simple, no, eso no tiene curación. Toma esas cositas, unas gotitas para que me pasen, ¿no? Como para calmar el dolor por un ratito y cuando me vuelva básicamente esconderlo. De esa historia, lo que quiero decir es que básicamente yo me acostumbré a vivir con dolor. Es como que vivo con dolor. Me pasó que un día me levanté y no tenía dolor, no tenía por ningún lado una nada. No tenía dolor en ninguna parte del cuerpo. Y ese día experimenté realmente gratitud espontánea. Y dije, uy, tengo que aprovechar para hacer cosas lindas hoy. Porque hoy no tengo dolor. Es un día muy especial en mi vida. <risa> y hice muchas cosas lindas. Eh, lo que sucede es que en el tiempo yo logré solucionar el problema de las aftas. Y ya no las tengo. A veces, de una manera muy ocasional, una o dos veces al año me salen. Pero eso es muy diferente. A vivir con ellas 365 días del año. No tenía que ver con que tuviera o no. La pregunta en esos momentos siempre era, ¿cuántas tienes hoy? Llegué a tener hasta ocho o nueve, sí, al mismo tiempo. Eh, entonces, cuando empecé ya no tenerlas, el hecho de vivir sin dolor, me acostumbré. Y ahora creo que puedo decir gracias cuando no tengo dolor, pero ya no porque me sorprenda no amanecer con él o no amanecer, sino por voluntad. Y porque, ¿sabes qué? Repito, ser, dar gratitud, expresar gratitud es rentable, es positivo, te pones radiante, se te infla todas las emociones, porque, y sabes que lo más interesante de la gratitud es que no importa por qué es gratitud, escoge cualquier pretexto, cualquiera, cualquiera, porque puedes respirar, porque puedes tomar agua, porque... porque te atoras. <risa> tomando agua <coughs> esto es re ya ves porque te atoras tomando agua todo, todo que sea un pretexto para la gratitud es bienvenido porque el que se beneficia es el que la siente, el que la expresa, más que el que la recibe. Y eh, yo tuve la suerte de, de, de vivir, de compartir muchos años con una persona, y me, ya me mostró que era una persona muy poco agradecida, porque yo me podía quejar por algo muy simple, no sé, oye, no sé, tengo una nueva, un nuevo lapicero, y de pronto le decía, oye, mira, pero Pepito tiene uno más bonito que el mío, ¡ah, qué horrible ese lapicero! Me dice, oye, pero tú tienes un lapicero. Sí, pero el de él es más bonito. ¿Qué importa? Siempre he encontrado un momento algo para quejarme. Me dice, oye, pero fulano no tiene el lapicero. Ay, qué pero ¿qué importa? Y yo sí tengo. Y me lo mostró por muchos casos. Entonces descubrí que era una persona muy desagradecida. Hoy vengo practicando la gratitud ya por varios años con resultados. Debo decir que a veces simplemente desaparece y olvido practicarla. Pero cada vez que tengo la oportunidad de traerla a mi presente... Como una expresión, quería que podría ser la oración eh, más poderosa que podemos tener. Gracias, gratitud, gratitud, gratitud siempre. Mm. Te puedo, puedo, pues, pues este tema lo podemos desarrollar mucho. Es algo, te lo dejo aquí. Eh, te invito a que pienses aquí cosas puedes, qué excusas puedes elegir para practicar la gratitud. Y para cerrar nuestro video, eh, con, te regalo las conclusiones que yo sentí acá. Primero, la gratitud. Cuando alguien te diga, tienes que estar agradecido, pues no. No tienes que estar agradecido. Tú verás si quieres o no. Te puedes quejar todo lo que quieras. Total, estamos súper acostumbrados. Dos, la gratitud es una emoción sumamente poderosa, fuerte y empoderadora que te permite entrar a unos estados emocionales y mentales muy agudos, al punto que hasta pareciera que podría ser más inteligente, que si te ocurren más ideas, que tienes más energía en el día, que tienes más amigos, que estás más radiante, que estás más productivo, todo basado en el desarrollo de la gratitud. ¡Hola Margarita! ¡Abrazos! ¡Perú! Y tercero, elige cualquier pretexto para practicar la gratitud, el que quieras, pues no le necesitas ponerle ningún toque místico ni esotérico, tú da gracias por lo que quieras. Y otra cosa importante, no importa a quién le dé las gracias, vas a beneficiar a quien escuche tu declaración de gratitud, pero lo más importante es que la sientas, o sea que la puedes decir o la puedes sentir. Yo voy a elegir dar gracias por este lapicito que tengo acá, chiquitito porque era así largo, pero yo usualmente pierde los lápices, es como que mi mamá no me compraba lápices porque decía, así lo vas a perder. <risa> y ese viaje ha dejado conmigo por varios países y sigo escribiendo con él y no lo he perdido y me siento tan orgulloso de eso. Es un logro, voy a usarlo hasta que ya no quepa en el taja de lápiz Entonces doy gracias por eso que he logrado. Doy gracias porque hoy en el día 17 de esta experiencia, gracias porque... Al menos este mensaje puede llegar a una persona y eso ya es un montón. Y gracias por existir a todos ustedes. Sigan siendo lo que quieran ser. Asegúrense de generar bienestar a otros seres y de aprender mucho. Bueno, abrazos.